Por rechino era proyectuada, mentor esta social eco proyectada, esta adin txikikoak ac, amarreta ama la urte bitartekoak, te coac, hatorria terriando te nac, e, gaste voluntario de kim, bastante ambeña el car sentido, esta iru ordus aisial días del carre kim disfruta sentúte. Por experiencia de canaviatuta, cultura tu ja inguruan vea roñar es roñar esto zituztela, baño vestela con vea arba tú que acaso eta rembeste está de si día el que voluntario moduan dauden gaztenzako ere bai. Beraiek askotan casco dute asko ikasten dutela, eta asco y casco dela. Honekin batera ere bai, badago arreman horizonte la de la batera da go veste factor de oro correan proyecto de preventivo a me empocota es un acto izateco aunque era guschi go de ir en Umeac, a que izateco orduan ordo corrián un ura que orduan y canímas de ni túste, orrela parte arseco, orrela chindo daiteke bat, vás veño, beste asko veste asco de desberdinetan o su alorde es parte proyecto batean edo beste. orduan animas de ba va gú vestela arreira erría izateco la, gurekin la negitera.